Clara Idalia de la Cruz Alvarado, madre de Ernesto Ortiz de la Cruz, muerto a tiros en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en medio de discusión por un celular, aseguró que a la fecha el agresor, identificado como Iván Grullón Almanzar se encuentra prófugo de la justicia. Quien me lo asesinaron en los pies míos y arrodillado. Y todavía la Policía Nacional no ha dado con el paradero de los asesinos. Y este país es muy chiquito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 no estoy segura, pero lo dicen mucha gente. La mano es una. El policía, según me dijeron, fue quien lo sacó de barrio Y en vez de, de llevarlo a Kuwaiti, lo soltó. y Emprendió la huida. Y quiero que la Policía Nacional, no quiero derramamiento de sangre. Quiero que lo entregue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 Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado 31 de diciembre del año 2018, en la sección Gregorio Luperón de Vista al Valle, el hoyo recibió disparos en la cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.